Tené más cuidado Es esta cal que se te mete por todos lados Y vos, es la riqueza natural brindada por la zona costeña Es beneficiosa para el comercio A que usted ni sabe que los primeros en utilizar los yacimientos calíferos Para la fabricación de cal y el yeso fueron los jesuitas Sí que sé, y que exportaban a Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, entre otros lugares ¡Mudia! <risa>